Hola amigos, bienvenidos un día más. Hoy os traigo una cosita muy muy especial que hemos descubierto hace muy poco, porque acaba de aparecer en el mercado. Seguro que alguna vez os ha pasado que habéis estado buscando como locos gráficas y datos para hacer un estudio de mercado, por ejemplo, para presentar vuestro business plan en, en una empresa o a un banco, o simplemente en vuestro proyecto fin de máster o fin de carrera. Bueno, seguro que os habéis vuelto completamente locos, habéis perdido montones y montones de eso se acabó, acaba de salir una herramienta un buscador que te ayuda a encontrar gráficas. Sí, sí, un buscador de gráficas. Y lo mejor de todo es que funciona súper bien. Ponle simplemente lo que quieres buscar y te empiezan a aparecer un montón de cosas relacionadas. Y sabéis que es lo mejor de todo, que puedes entrar en cada una de las gráficas y te lleva al artículo que habla y que contiene esa gráfica. Con lo cual, encontrar información de lo que estáis buscando se convierte en algo súper sencillo. Adiós Google y bienvenido a graffiti.io. Os lo enseño. Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Como os acabo de decir, esta herramienta es incipiente, acaba de aparecer, está en fase beta y como está en fase beta, graffiti.io todavía no existe. Es decir, tenemos que entrar a través de beta.graffiti.io. Esperamos que también dentro de un tiempo, cuando veáis este vídeo, ya no tengáis que entrar por aquí porque ya se pueda entrar por la versión final. Esto está caliente, caliente, amigos. Voy a entrar aquí desde Google y ya veis, Graffiti, este es el logotipo, como veis no es muy elegante, pero no pasa nada porque lo importante está aquí. En este maravilloso buscador que nos va a devolver lo que queramos en forma de gráficas. Sí, aquí te pone, bueno, ¿qué suele buscar la gente? WeWork, Impeachment, eSports, China Trade. Tesla, Healthcare, como veis, podéis utilizarlo para cualquier investigación de mercado que queráis hacer. Eso sí, tengo que decir que ahora mismo la mayoría de las cosas que vais a encontrar solo aparecerán si están en habla inglesa. Si bien hay también gráficas en otros idiomas, realmente todavía les falta mucho para llegar a las cantidades que nosotros necesitaríamos. Como ejemplo, vamos a pensar que tuviéramos que hacer una investigación sobre energía solar, ¿vale? Así que vamos a buscar Solar Power. Como veis, nos devuelve a que tenemos 424 charts, o sea, gráficas, con la búsqueda Solar Power. Y aquí hay un montón de Estados Unidos, de distintas partes, y conforme bajo, pues me va cargando. Aquí te pone el título, la podéis utilizar en bebida, ¿vale? Esto para meterlo en vuestra web, la podéis compartir o lo que a mí me gusta más es que podéis entrar directamente al artículo y se os abre en una pestaña nueva el artículo que habla de esto. Con lo cual, pues fijaros, donde teníamos antes una gráfica, ahora tenemos un montón de vídeos, información súper interesante, otra gráfica, etcétera Muy bien, pero ¿qué opciones tenemos? Bueno, pues podríamos filtrar porque hay 424 charts y no me las voy a ver enteras. Por ejemplo, si queremos ver las de Standard Poor's o las de Bloomberg y así... Con Forbes hay un montón de proveedores, ¿vale? Muy interesantes. Si ya nos hemos acostumbrado a utilizar uno, pues podemos seguir utilizándolo. Y por tipo de chart, pues aquí tenemos infografía de columnas, mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya veis, no tiene mucho misterio. O sea, realmente si, si queremos guardarlo, le podemos dar a guardar y pues te pide que crees una cuenta, tú creas una cuenta, la, te logueas con Google o como quieras y listo, ya puedes empezar a guardarlos aquí en este sistema. Y si no, pues para eso tienes lo de compartir y demás que te puedes eh, utilizar el enlace, aquí, este enlace, para eh, guardarte simplemente este chart en otra parte. Así que nada, espero que os haya ayudado y que a muchos os haya solucionado la vida a la hora de buscar gráficas por internet y mucha suerte a Graffiti. Y eso ha sido todo por hoy, espero que os haya encantado y la verdad es que le deseamos toda la suerte del mundo a esta nueva empresa que es Graffiti.io que creemos que va a triunfar un montón y que nos va a ser de utilidad durante muchos años como ha sido Google o ha sido la Wikipedia. Así que no dejéis de probarlo, dejadnos vuestros comentarios, dadle a la campanita si estáis en YouTube y seguidnos en las redes sociales. Ah, y si tenéis alguna herramienta que queréis que probemos, por favor ponednosla por privado que tenemos muchas ganas de descubrir cositas nuevas. ¡Hasta pronto!